Bueno, pues ya estamos listos, preparados. ¿Qué tal, mis amados? ¿Cómo están? Somos sus amigos. Sus amigos, Elida Madrigal. Y Rafael Cavazo. Así es. Y le damos la bienvenida. Amén. Y le, bien. sí, le damos la bienvenida a este espacio nuevamente. de Hoy, esperamos Hoy Amén. Y esperamos de verdad que... El video de hoy le pueda ayudar y le pueda bendecir en extrema eh, amén. amplitud. Amén, amén, así, sea. así que, sea. Que usted pueda abrir sus brazos y que no pueda ni siquiera agarrar como si quisiera agarrar una pelota muy, muy, muy Exacto. grande y no la va a poder levantar. Pero ahí sí. está, es suya. Ahí, ahí está. Es suya, tómela y de que Dios bendiga su vida por ello Amén, así es okay. Bienvenidos, bienvenidos todos, todos, y cada uno de ustedes en este espacio que eh, siempre estamos dispuestos a llevarles palabra y la oración Así, así es, es que y nos hemos propuesto bien. mi esposa y yo ¿cómo ayudar, cómo bendecir Amén eh, e incluso e incluso fuera de lo espiritual en un hacer. Sí, claro, Ya claro. con los añitos que tenemos de experiencia en la vida. Amén. Pues algo le podemos decir. Claro que sí. Pero para eso va a tener que, sí. que eh, mandarnos un mensaje sí, o... ya o comunicarse en, en, en, en, ya lo no, en lo personal. Sí, claro. aquí no vamos a no hablar de la palabra de Dios en este momento. Amén. Ok. Ok, fíjese el tema. Tema de Prepárate, prepárate para, la, para conquista. la conquista prepárate para la conquista y ahí podemos ver una imagen ya usted la está viendo un team el team board, ¿verdad? cómo salir adelante ahí está una persona sí. eh, imagínese que soy yo imagínese que estoy tratando de dar eh, una idea Ajá. de cómo salir, ¿Cómo a, a, salir adelante, adelante. Lo más importante y lo más primordial es el contacto con El contacto, el contacto con el Pero también podríamos sugerirle algo en un momento dado. Sí. Eh, que otra cosa más a hacer para la cuestión económica, más ahora que está esto de lo del COVID todavía. Sí. Y que mucha gente no tiene trabajo. Exacto, exacto, ah, algo sí. al, algo le podríamos sugerir pero para eso usted nos platique con usted y que usted nos platique su situación y ver cómo de qué manera de, de qué manera podemos sí, claro, claro, sí. y ayudarle eh, para que usted salga adelante Salir adelante eso sí hay que echarle ganas porque si no no pasa nada claro claro así eh. es así y es no, sucede lo mismo con la palabra de dios sucede lo mismo así es así es definitivamente si usted nos enseña a leer la palabra y usted nos enseña a orar, ¿cómo se va a comunicar con Dios? ¿Cómo? ¿Cómo te vas a comunicar con Dios si no estás preparado y capacitado? Por eso nosotros les damos la palabra, porque es necesario amén. que usted dependa sí, totalmente amén. y extremadamente de Dios. De la palabra, es bien, bien importante para que Dios pueda bendecirle. Sí. Y mire, y el sí. tema que vamos a estar tomando hoy, a, a, yo lo he predicado muchas veces, esto, uh -huh. eh diferentes formas, en templos, en, en, en radio, eh, e incluso en lo que hemos hecho, debo tener algún otro video más con todos los que ya hemos hecho con un enfoque más o menos similar. Así es. Pero el de hoy, yo considero que eh, va a ser muy especial ¿Por claro, porque porque queremos ayudar queremos ayudar y hemos hablado de el hacer nuevos eslabones para forjar una cadena fuerte amén amén hoy estamos hablando del avivamiento Por y, y eso es parte del avivamiento tenemos que hacer algo sí sí este, <coughs> decíamos ayer este eh, o sea son eslabones de acción Labones de, de, de acción tenemos que tomar acción para unirnos con, con, con otra persona y tú te vas a unir con otra con otra con otra entonces ya vamos a ser pues muchas personas unidas en ese mismo propósito así es. este, de, de ser bendecidos pero tomando, acción, tomando acción si no hay acción no hay bendición Exacto, <risa> de, así es definitivamente. Entonces viene el pasaje del bíblico que vamos a estar viendo. Vamos a leer con Josué, capítulo 1, el libro de Josué, capítulo 1, nada más del verso 5 a 9. Josué 1, del 5 al 9. Y vamos a estar utilizando la Biblia, Dios habla hoy. Sí, la ¿Por qué? Porque yo bien. quiero que Dios te hable hoy a ti. Sí, amén, amén. Que Dios te hable a ti directamente. Ahora, si tú tienes la Reina Valera o tienes cualquier otra Biblia, eh, bueno, de seguro que vas a encontrar ahí Josué 1, capítulo 1, versos 5 al 9. Amén. Y lo que vamos a estar leyendo aquí, imagínense, esto se escribió allá por el año 1451 años antes de Cristo. Sí, sí, sí. O sea, ya como, ya. Que, como quien se fue ayer. Sí, como... Que como que fue ella. No, pues este, es que el Señor es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Él no ha cambiado. Pues no, no ha cambiado. Entonces, fíjate bien lo que dice el verso 5. Dice 5, nadie te podrá derrotar en toda tu vida. <risa> Aleluya. Imagínate, tómalo como un como una promesa de Dios amén. para tu vida. Amén, amén, así es. Nadie te podrá derrotar en toda, de toda tu, vida. tu vida. ¿Por qué razón? Dice, yo estaré contigo. Oh, oh, oh, oh. Yo Uy, estaré contigo. Yo estaré contigo. Y como estuve con Moisés, sin dejarte ni abandonarte jamás. Bien. Jamás. La vida la tenemos que quedar como las promesas de Dios para nosotros. Sí, amén. Amén, así es. Entonces dice, nadie te podrá derrotar en toda tu vida. Y la razón es, y yo estaré contigo. Son promesas fieles y verdaderos. Y, y dice el Señor, aquí a través de su palabra, y así como usted, como dice, voy a estar contigo y no, y no te voy a abandonar jamás. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria imagínate, mejor, mi amado, imagínate, mi amada, si valdrá la pena estar pegado al Señor. Amén. Imagínate amén. nada más. Eso nomás quiero que te lo imagines te lo puedes imaginar amén. que Dios está ahí contigo, amén. así como cuando así es. Eh, se te acerca, pues, no sé, tu hijo, tu hija, tu, tu papá, tu mamá, sí. Tu, sí. Y, y te abraza con mucho amor, y sí. dice aquí estoy contigo, amén. en ese amén, momento amén. Que, que estás en la necesidad de que alguien te escuche. Amén, así es aquí estoy contigo aquí estoy contigo, aquí estoy contigo. No. no te preocupes yo te amo y aquí estoy contigo sí. entonces imagínate decirte, tenemos que ver a Dios de esa manera sí, porque claro. si no vemos a Dios de esa manera estamos viendo un Dios o bien crucificado todavía porque mucha gente lo tiene todavía crucificado sí, o muy lejos pero... o muy lejos de ti sí. y déjame decirte cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestra vida, Él está allí en nosotros. Amén. Sí, amén. Claro. Porque dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que es de Dios. Es de Dios. Entonces tienes sí, a Dios ya en tu vida. Amén. Nomás por recibir a Cristo Jesús. Amén, como tu amén. Señor, como tu Salvador. Así es. Por eso, es. Eh, yo hace muchos años. Me, me retiré de, de eso de, de, de los crucifijos. Okay. No me sirvió ya más jamás para nada. Sí. ¿Por qué? Porque Dios está en mí. Amén. Ya no está clavado. En la cruz. Ya no está clavado. Porque no, no, no, no. Él resucitó. El tercer día. Y está la, diez la Y él vive y vive en mí. Sí, amén. A través de, de, de, de su Espíritu Santo. Entonces. Y a veces sí, sí, sí. como que no podemos entender algunas cosas en, en la vida. Cada uno en, pues, en lo particular así lo, lo puede tener. Y yo sí. batallé, eh, créanmelo. Sí. Claro, no, no creas que más tú. Yo también batallé. Sí. Yo también batallé. ¿Por qué? Porque pues, a veces hay unos raíces muy viejas sí, en, en la vida si y es, que no las quieres dejar. Es, es lo que te enseñan y... Pues a veces es, es difícil. Lo, lo aceptas como una realidad, sí, sí, sí. pero la realidad es la Biblia, la palabra de Dios, y es la que nos enseña. Sí, amén. Y búscale y escárbale y vas a ver qué que, manantial tan grande está ahí de bendición. Sí, amén, así es. Y vamos a ver al verso 6. Viene el 6 nos dice, ten valor y firmeza. Uh -huh que tú vas a repartir la tierra a este pueblo, pues es la herencia que yo prometí a sus antepasados. Al Señor. Ya desde antes. El Señor le estaba diciendo a, a Josué, así como yo lo dice con tus antepasados, ahora te lo voy a dar a ti. Para que tú y esto es ahora para ti también mi amado, para sí, ti también amén. mi amada, amén. Amén. ¿por es. qué? porque esa es la herencia que estamos recibiendo de parte de Dios por su palabra ¿pero amén. qué dice: ten val valor y firmeza que amén. tú amén. vas a repartir a la tierra eh, la, a, a, a la tierra a este pueblo pues es la herencia que yo prometí a tus antepasados amén. O sea, ¿de dónde venimos nosotros? Adán y Eva Sí, sí, sí. ¿Y dónde viene Moisés? Adán de, Adán. ¿Dónde viene o sea, Adán de Adán y Eva. ¿Dónde viene José? Pues la Adán y Eva. Entonces, amén. tú vienes de la y Eva. Amén, amén. Aquí, no, no, vienes de un chango. ¿O, o vienes de un chango? Sí, no, Yo, porque hay no. quienes que creen que, no. que, que la humanidad evolucionó y que venimos de un chango. chango no, no, no, no. Pero ningún chango se ha vuelto a ser hombre. Ni mucho no, no, menos mujer. No, no, no. Claro que no. Somos la hechura de Dios. Somos la hechura de Dios y que nos hizo a su propia imagen, imagen semejante se cuando orar Amén, así es. Hay, hay cosas que a veces uno no, no puede entender fácilmente. Fácilmente. Uh -huh. ¿Cómo que, que de, de, de la tierra, del polvo de la tierra? Sí, de ahí. Se entiende todo eso. Pero cuando Él lo formó y sofró viento de vida, ¡pum! ya apareció ya como un ser humano. Como un ser humano. Como sí, tú amén. y como yo. Amén. Entonces, y todo ese amor hacia lo que acaba de hacer el Señor, le dijo, no, es que este cuarto no lo puedo dejar aquí solo, le tengo que hacer la ayuda la idónea. La ayuda idónea. Hizo la mujer. Amén. Y, y por eso tú y yo estamos aquí. Exacto, Porque es la herencia es. que traemos de es, nuestros antepasados. Exacto, así es. Muy viejitos, sí, pero hasta que hemos, hemos podido llegar. correcto. Así es. Y fíjate cómo es el Señor que a todos nos da hasta una piel diferente, unos ojos de color diferente, eh, nos da, eh, bueno, a uno nos, nos ha hecho más sí, guapo que a otros. Las huellas digitales. ¿Sí? Son diferentes de cada quien, o sea, eh, pues, es, es, es todo el color, eh, o sea, tu, tu personalidad, o sea, es diferente. Así es. A mí el señor me hizo bien guapo. No, así ti cómo sí, te hizo? <risa> ¿Y a ti cómo te hizo, <risa> mi amada? ¿A ti Precioso, <risa> preciosa. Pues <risa> oh, sí. Así es, así es. Yo me veo en el espejo y digo, ah, qué guapo estoy, qué, qué barro, Dios se aventó conmigo no es que en realidad este pues la, la, la palabra del señor es preciosa eh, la biblia está llena de palabras palabras de palabras de, palabra de dios palabras llenas de amor y, y él nos hizo con, con amor con mucho amor claro eh, entonces este pues usemos la la como usaríamos el oro y manejémosla como si fueran diamantes cosas escogidas por ah, Amén, así es. Pero tenemos que vernos en, en, en esa condición, en esa forma y en esa manera. Sí, amen. amén. Miren, amen. déjame decirte algo más a, a, adicional. Si muchas veces no nos está yendo bien en la vida, es porque algo estamos haciendo mal. Sí, sí, de seguro. No, no, no. ¿Algo estamos haciendo mal? ¿O estamos muy desobedientes? ¿O, o somos cabeza muy dura. Sí. Pero cuando nosotros nos ponemos en las manos, de, manos de Dios, Él transforma todo para bien. Amén, así es, así es. ¿Tú cómo estás? ¿Estás batallando? ¿Estás sufriendo? ¿Estás enfermo? ¿Estás enferma? Eh, ¿Te estás pasando muy bien? ¿Cómo estás? Bueno. Uh -huh. Si es lo contrario al bien, busca de Dios. Uh -huh. Y si es el bien y, el, y lo mejor pues dale gracias a Dios dale gracias al Señor, amén porque mucha gente si sí está pasando por una situación muy, muy crítica muy, y muy difícil, muy difícil claro, así, así es pero también tenemos que enseñarnos a obedecer a Dios y su palabra su palabra, amén déjenme decirles algo más para poderle creer a Dios tenemos que creer primeramente en la palabra sí Sí. Porque es la que nos da uh -huh. eh, la, la gran receta de la vida para el ser humano. Exacto, exacto. Al es. Es como cuando tú quieres hacer un, un platillo especial. Uh -huh. Más vale uh -huh. que sigas uh -huh. las instrucciones de, de, de, de la, la receta. receta. Uh -huh. Quiere que te quede excelente, sigue la receta. Sigue la receta sigue las indicaciones, dice, porque no, si Dios. no le pones lo que sí no, te no, viene de no, repuesto no, no, no te va a salir bien, claro y si no le a mi esposa si a ella no le ha fallado alguna vez algo que ha hecho no. lo más porque no siguió la receta sí, claro claro, pues sí, si no hace una de las cosas, como o que le pusiste que de más se... o le pusiste de menos, Exacto, de, y, entonces ya no salió igual, ya no salió igual entonces mi amado, mi amada ahí está gran el secreto. es la receta de Dios para nosotros, Amén. la Biblia la Biblia, la palabra de Dios y cuando digo así, esta, esta, es porque estoy tocando mi vida aquí. Sí, amén, amén. Así es. Esa, esa, esta es la, la palabra de Dios, la que nos enseña, nos dice, y es la que nos da la autoridad para Correcto. poder hablar. Amén. Amén, amén, así es. Entonces, mi amado, mi amada, pues estamos compartiendo esto. Amén. Y queremos que se haga el avivamiento fuerte, poderoso, un, un en el amor de, y en el poder de Dios. Amén, amén, amén, así es. Yo no sé por cuánto tiempo más vamos a estar luchando y, a, y hablando del avivamiento. Y va a ser hasta que lo veamos. Sí. Un avivamiento donde donde quiera que ver, va a haber hombre así, eh, sí, donde sí. el Espíritu del Señor va a estar ahí fluyendo de una manera el juego, en el la vida, juego así, del Señor. Algo. Ahí va a estar, ah. ahí va a estar, sí. ¿Cu cuando, cuando pongamos realmente la, la atención de vida en la palabra y hagamos lo que el Señor quiere que hagamos entonces es cuando el Señor se, se empieza a manifestar donde va a empezar a ver en tu corazón en tu corazón en tu vida y, y eso lo vas a transmitir si lo va, lo, lo, lo vas a, a o sea es, eso se, se, se transmite se, el fuego del Señor se, o sea es sí. precioso cuando cuando cuando está verdaderamente eh, el santo el de del señor obrando es eh, eh, precioso se siente se siente el fuego del señor la presencia del señor se siente se ve y se siente que dios sí. está presente la presencia del señor se siente aquí hay anchos colores preciosos sí así es entonces sí. eh, eh, eh, es uh -huh. lo que tratamos de, de compartirle a ustedes, mi amado pero después nos damos al verso 6 hasta el 7, 8 y 9 y ahí está el 7 bien, lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza <risa> ¿cómo dice el 7 ¿qué le estamos diciendo? <risa> lo... lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza y firmeza, amén firme Firme, firme y adelante fuerte de la fe <risa> sin temor alguno que Jesús no le... Amén. Amén, es, es lo que dice este himno. Amén. Ok. Lo único que te pido es que tengas mucha, mucho valor y firmeza. Y que cumpla toda la ley que mi siervo me te dio. Ah. la al pie de la ah, letra. Ah, ahí está el detalle. Para que te vaya bien en todo lo que hagas. Ahí está el detalle. Por eso le digo, hey, aquí en la Biblia, ¿qué dice? Y que cumpla todo lo que la ley que emisiones de dios cúmplela al pie de la letra al pie de la letra para que te vaya bien en todo lo que hagas entonces es un, es un mandato que el señor nos Así es. O sea, que hagamos las cosas tal y como él nos está mandando verdad y que lo lo hagamos para que nos vaya bien mire he, hemos platicado con muchas personas pero Voy a hacer un comentario de nada más de una de ellas, sin mencionar ningún nombre. Oye, ¿por qué no se, Es que a mí no se me queda... ¿Por qué no se te queda? porque la estás leyendo. Pues sí, pero no se me queda. Bueno, pues pídele a Dios, que se te quede la, la palabra. Claro. Pídele a Dios, y si no se te queda, pues vuelve a, a leer. Así es. Repítelo, repítelo, repítelo. Si tiene falta se de sabiduría, pídesela al Señor. Amén. Que se lo que ganas. dice el tiempo. Sí, amén. Ahí en Santiago usa eso. Pero tenemos que querer hacerlo. Por eso dicen, con mucho valor y firmeza. Amén. Con valor y firmeza. Con muchas ganas. Con, con muchas. ganas, sí. Sí, con, con mucho valor. A, así con es mucha firmeza. Y, y la al pie de la letra la si te dice sí, es un sí. Si uh -huh. dicen un no, es un no. Punto. Sí, sí. sí. A ti sí. es la palabra, mi, mi amado. Aquí está la palabra, mi amado. Sí, amada. como nos dice ahí en, en, en, en Isaías, uh, Isaías 30, 21, dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas, palabras que diga, este es el camino, andad por él. Y no eches a la mano derecha, ni tampoco eh, este a a la, a, a la izquierda o sea, si, si eh, estás en el Señor y el Señor te guía y te capacita ahí, y sientes el Señor hacerlo así, bueno hazlo así entonces ya ya, ya no voltees al otro lado, no, hazlo hazlo sí. de esa manera así es por eso la, la, eh, las congregaciones donde se predica la palabra de Dios deben de estar sujetas totalmente a la palabra de Dios amén no solamente a ritos y cosas por el estilo, es que eso no sirve de nada, sino se está obedeciendo la palabra de Dios. Sí, amén, amén. El cristianismo está basado en la palabra de Dios. Amén, amén. Y la palabra de Dios es la que nos muestra, nos enseña, y es la que nos da la confianza y la seguridad para hacer lo, lo que estamos compartiendo amén, con así ustedes. Es, eh, eh. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Ahí está el Salmo 37, 23. Uh -huh. Ok. Ya se está pasando un poquito el tiempo sí. y vamos al verso 8. Porque queremos orar en, en un recito más allá. Amén. Verso 8. ¿Qué nos dice? Repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios. <risa> pues lo que estamos diciendo. Exacto. En este, ¿verdad? exacto. ¿Sí? Repite siempre lo que dice el libro de Dios, de que es la él. ley de Dios. Y medita en él de día y de noche. Ah. <risa> de, todo ese tiempo. De sí. día y de noche, para qué? Para que haga siempre lo que Éste ordena. Así todo lo que hagas te saldrá bien. Quiere que te salga bien Al todo, señor. pues hazle de casa, señor. Amén, amén, amén, amén, Así es. Por eso si no te está yendo muy bien, pues es que a lo mejor no estás haciendo lo que dice aquí el último versículo. El, el último párrafo de este versículo. Sí. Si todo lo que hagas digo, y que todo lo que hagas te saldrá bien, ¿por qué? Porque repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios. Sí. Y medita sí. en él de día y de noche. Sí, sí es que eso de, de repetir es para que se te quede, para que no se te olvide. Oh, sí. <risa> pues sí. Eh, pues eh, sí. Mira, cuando se en la escuela con tanos pequeños, ¿cómo nos a las tablas? Ya, ya sé, ya sé, la <risa> gente Las tablas se multiplican. No, es que Oye, hay es, quienes es, lo médicamente con la cuerda tornadita Ah, sí. sí, sí, no, a, a, ahorita no, o sea, con, con tanta tecnología que hay, pues no. no ¿Ya no. se cuenta de las hora no. de criticar? No, ¿sí? menos sí. las de rezar y no, dividir, pues menos. No. Ahí nada más están eh, digitales, pican ahí a la computadora y ya está ahí todo. A veces tanto, tanto ciencia nos hace daño. sí, sí, sí pero este... Tenemos que poner este, de nuestra parte el, claro, el, el querer, claro. el desear, el, el, todo eso este, hace mucha falta, mucha falta. Bueno, lo que le estamos diciendo a ustedes, no se lo estamos diciendo porque ya estamos viejitos. No, no, no, no, no, no. no, no, no, no. no. de ninguna manera no. Pues Porque sí. ya está muy viejito, pues es ¿sí? ¿desde, desde sí. cuándo <ríe> que se estudian todas esas cosas? Sí, sí no. Y ya sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los hijos. Amén, amén, así es. Entonces, mi amado mi amada. Repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios uh -huh. y medita en él de día y de noche. Uh -huh. ¿Para que Para que haga siempre lo que este, este ordena, ordena. Así todo lo que haga. Ah, pues lo, que este ordena. lo que este ordena. Así todo o sea, lo que haga. Son, que son las ordenanzas del Señor. Sí, así es. Son ordenanzas de, del Señor. Amén. Y a veces no queremos estar sujetos a lo que el Señor dice. Sí, por eso, por eso el mundo está como está. Pues esa es la razón. Sí, porque esto fuera de fuera del de Señor, pues no. El no está golpeado, pero eso. Miren. ¿Y ¿Creen más las mentiras de Satanás? Pues sí. ¿Es lo que cree la gente? A, a raíz de lo que están diciendo, <ríe> voy a compartir algo. Eh, hay hombres que se siente que son mujeres. Pues sí. Y hay mujeres que se sienten hombres. es una gran mentira. Es una gran mentira, claro. Si Dios te hizo hombre, eres hombre. Si Dios te hizo mujer, eres mujer. Pero fíjate cómo... cómo el diablo cómo trabaja el diablo en la mente. En la mente de, de las personas y por eso se dice que, que, que el, el terreno más, fa, más fértil de Satanás para trabajar en, en el hombre y la mujer es en la mente, en la mente, en la mente, sí. en la mente, entonces tengan mucho cuidado, tengan mucho, más vale tener, tener la, la, la mente llena de la palabra de Dios, en nuestra mente, en nuestro corazón, que otras cosas. Entonces, eso de que la gente dice, y ellas hay hasta protestas y cosas por el estilo, pero en qué cabeza cabe, no. si Dios hizo todo bien hecho desde Dígane. un principio. Claro. Dios lo ordenó claro bien sí. todos desde un principio. Amén. Así es. ¿Pero Eso qué, es, qué es lo que pasa? Entonces, iba a decir eh, un comentario. Entonces, eh, se arrimó una, una chica, un predicador, mm. y le dijo, usted es muy mentiroso, porque yo, yo no creo lo que usted dice. <risa> Entonces, le, le, le, le, le, le dice, ¿por qué? Está ah. diciendo lo que dice la palabra de Dios. Uh -huh entonces la amiguita le dice no, es que ella tiene tres novios ah, pues entonces a ti no te conviene por eso no quieres creer pues sí porque no a, te conviene andas, andas muy mal, pues, si andas mal pues, pues, pues, pues claro que no te conviene no lo te que conviene. la palabra de Dios enseña y dice exacto entonces, si tú agarras caminos equivocados, o caminos torcidos pues claro que a ti no te conviene lo que dice la Biblia no, no, no. pero no es porque ah, la, la, la Biblia no esté correcta Sí, porque a ti en lo personal no te conviene lo que dicen. Así. O quieres andar ahí de adúltero, pues bueno, pues tú no quieres la, la palabra, ¿no? porque a ti no te conviene en lo personal. Sí. Quieres sí. andar haciendo daño, pues Así por eso es. a ti no te conviene. Uh -huh. porque Porque está en contra de, de, de, tu, de tu actitud. Exacto. Entonces, todo lo que, o todas las personas que dicen que no le interesa la palabra, es porque te está pidiendo los caídos sí, sí, sí, sí este la palabra de Dios es, es poderosa y, y, y por la palabra uno se salva o, o te pierdes ¿Sí? uh -huh. Así es entonces mi amado, mi amada no estamos yendo ya un poquito otra vez de más <ríe> <ríe> sí, porque ya, ya vamos a, a estar ya. de minutos okay. okay pero todo esto es con un solo propósito. Sí, amén. De bendecirte a ti, por favor. Toma sí, la bendición sí. de Dios. Toma la bendición del Señor, amén. Mira, si Dios nos permite hablar así, incluso con esta energía, pues es, es la fuerza que el Señor nos da. Amén, amén, así es. Es la amén. fuerza. Por eso, eh, eh, ahí lo decía ahorita eh, el Señor, eh, aquí, con mucho valor y firmeza. Pues, es que por eso lo, lo hacemos de esta, de esta manera, porque el Señor nos da, nos da la fortaleza, el, el nos valor da, y la firmeza. El valor y la firmeza, sí, amén. Y no nos doblamos. No, no, no, no, de ninguna manera. Y tampoco nos quebramos. No, tampoco. Porque la palabra de Dios es nuestra fortaleza. Es, nuestra es fortaleza, sí, La amén. Biblia, la palabra de Dios. Amén. Okay. amén, amén, así es. Entonces, repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios. Uh -huh. y medita en él de día y de noche uh -huh. y miren ahorita con eso de que los templos se han cerrado eh, que, que no están teniendo los servicios de una manera normal, normal uh -huh. adecuada pues para muchos es que cayó es que como anillo el dedo Sí, como dicen por ahí <ríe> no no no es así no es el mismo demonio que ha hecho que eso de tal forma, de tal manera. ¿Y sabes por qué? Porque la peor sí. arma que hay para, o sea, la peor arma que hay para el ser humano es el temor. El temor, sí, es el, el temor, el, el miedo. El miedo es temor, sí. El miedo te paraliza, el miedo te... Te, te, ¿Te estanca, sí. Te, sí. Eh, te, te, te se, bloquea. Se encarcela te. Sí. Te bloquea. Y, y es una de las cosas que tenemos que liberarnos. Uh -huh el temor. Amén. Tenemos que tener la confianza, el valor, el la valor, firmeza. Sí. En sí, sí. eh, la palabra de Dios. La palabra de Dios no está presa. Bueno, pues no, no está. No, eso sí que no. Es, hay libertad. Entonces, tenemos que hacer las cosas con confianza. Que no lo sabes hacer. Bueno, pregunta más o practícalo más. Amén. Así es. Mira, ay, vamos a hablar de tortillas y voy a hablar de las tortillas de, de harina mm. <risa> bueno. y no es porque tenga hambre ahorita pero, este, no, no tienes, pero... Pa para allá voy <risa> <risa> para que una tortilla salga redondita y que quede bien sabroso bien bien así como puedes hacer el taco que tú quieres hacer mm. sí que no te quede toda todas. chueca, toda. Bonita, es decir, bonito. Tienes que practicar el amasado uh -huh. y tienes que practicar el extendido uh -huh. de, la, de, de la harina. Sí, sí. La, la práctica es el maestro. La práctica, la práctica. es la que hace ah, o sea, el maestro. Ah, sí, es cierto. Perfecto. Ahora, que no te gustan los vídeos de harina, te gustan las de masa. Bueno, pues pasa también, lo mismo. Y la vas a tortear, y mira, y es increíble cómo hay gente tan linda <risa> para tortear, que, que sí, qué porque, va. Porque es, están en eso, y eso es lo que hacen, entonces pues, tienen una práctica tremenda. Sus manos están bien hábiles, bien. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y por ejemplo, los que saben hacer popús, también saben cómo hacerlas. Sí, las sí, sí, claro. Nos conocemos más bien las gorditas las, las, ¿no? las que se abren sí, sí, y ahí sí. le ponemos lo Los que, que hacemos en México. ¿verdad? Pero, eh, todo lo que se hace, y lo hacemos con amor, Amén. lo hacemos con paciencia para poderlo hacer bien hecho, Amén. no sí, así Todo, todo, todo, todo. A así que tengo que ponerle atención, cuidado. Y, sí. y muy, muy, mucho cariño, lo que sí, te amor, cariño, claro que sí. Entonces, mi amado, mi amada, te estamos dando todo este tipo de ejemplos, porque con alguno de ellos nos vas a entender. Ajá, claro. Con alguno de ellos, a lo mejor nos vas a entender todo, no, no, no sé. Puede ser que sí, todo. Porque yo, ni, no, yo no sé hacer tortillas sí, ni no. de masa ni de, ni de harina. Sí. Pero este tengo una experta. Era, era lo que te iba a decir, sí, bueno, ¿y tú cómo sabes? Porque te veo así. bueno no, no, no tengo aquí una mujer que... No, eh, no. Y si no hace, lo inventa. No, <risa> que a mí me encanta. No, así este, es. Bien, Dios no se equivoco, ¿cómo se me dio la mujer <risa> que tengo? Bueno, gracias. Este, entonces, fíjese. Y me la dio desde que estaba jovencita. y por eso no he dejado de quererla porque no dónde no, no, no, no lo consigo sí bueno pues no no, no, no hay, hay ¿qué va a no es, se rompió el molde <ríe> <ríe> en, no no no, no, no. En, entonces hagámosle caso a Dios amén amén amén al pie hagámosle, hagámosle caso, caso a Dios por su palabra oh, vamos a obedecerla amén. vamos a obedecer la palabra obedecer de la palabra del señor sí, y deje que Dios bendiga su vida Amén. si quieres salir adelante vas a salir adelante si no sabes qué hacer pregúntanos uh -huh, uh -huh. Amén, amén. pregúntanos de seguro que te van a poder dar una respuesta pero si no nos preguntas pues como vamos a, vamos a ayudar es como cómo sí. quieres saber más de la palabra de Dios si no consultas claro ok sí, sí, sí. y nos vamos sí. al último versículo sí. El 9 dice, es que yo soy quien te manda, que tengas valor y firmeza. Ahí está otra vez. Uh -huh. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. O hagas. O hagas. O sí. ¿A poco no es preciosa la palabra de Dios? Amén, amén. La palabra de Dios es, es, es hermosa. Y, y me gusta como lo dice aquí en la versión Dios habla hoy, porque yo, yo quiero que Dios te hable hoy. Sí, amén. Amén. Y que Dios nos hable a todos hoy. Que Dios nos hable a todos, claro que sí. Yo todavía tengo que seguir creciendo. Yo creo que todos. To todos tenemos que seguir, que seguir creciendo y, y, y pues perfeccionándonos en, en el Señor. ahora Que Dios es santo. Déjame decirte algo. Todo este comentario que estamos haciendo Solamente lo que está escrito es lo que yo copié de la Biblia para plantarlo aquí. Sí, amén. Pero no tengo ninguno escrito más. No. Todo en verdad el Señor. No. O amén. no lo da el Señor. Amén, amén, amén, amén, Entonces déjense usar por Dios. Amén. Déjense usar por Dios. Sí. Pero por Dios entiéndanlo. Sí. Sí, este. Uh... Pro, pro, proverbios, o sea, la palabra está llena de de, de, de promesas y, y preciosos Proverbios 3, tres y que nos dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Uh -huh. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus heredas. Amén, así es. Y mira, ya van 36 minutos, ya 37 prácticamente. Ok, entonces, uh -huh. vamos a lo que sigue. Y es la oración. Amén. amén. Sí. Es la oración. ¿Por qué vamos a orar? Para que estemos juntos todos. Amén. Aunque Padre. tú estés allá, no acá. Sí. Y, y que voy a estar viendo el video. O vas a ver la repetición. De, de, de cualquier manera, Dios está ahí contigo en este instante, en este momento. Sí, amén. Aunque sea la, la, la repetición, ahí está el Señor contigo. Si estás ahorita tú en vivo, pues aquí está el Señor con nosotros. Sí, amén, amén. Entonces, en todo momento el Señor siempre va a estar contigo. Amén. En todo momento. Que hagamos esos eslabones de acción. Así es. Entonces, pero también es importante que tú tomes la acción de compartir. Compartir, claro. Claro que sí. ¿A cuánto? Cuando menos a una persona más. Sí. Y que esa persona también lo comparte con otro más. Así es. Ahora, si lo puedes compartir con dos, con tres, con cuatro, con cinco, pues... Bendito sea el Señor. Amén, amén. Y eso puede crecer. Claro. Puede crecer sí. como una red. Claro que sí. Como una red como que... Una red que, grande, eh, grande, eh, grande. Imagínate nada más, te voy a dar unos números. Así, eh, facilito. Vamos a multiplicar el 5. Tú lo compartes con 5 uh -huh. y ¿qué va a pasar? Bueno, pues si a, a esos 5 también se, lo comparten con otros 5... Cuidado, van a ser treinta, sí. los cinco y luego los, los, los otros veinticinco. veinticinco 25. 25 se van a multiplicar. Y luego y dos, y, y, y, sí. tú, lo esos veinticinco, los compartes, pues se van a hacer ciento veinticinco más. Sí, sí, sí. Pero ya son ciento cincuenta y cinco, si ah, no sí. me equivoco en las matemáticas sí. mentales. Sí, sí. Entonces, bueno, pues ya es uno más. Y así se va yendo la, la red. Entonces, eso es construir una red. Uh -huh. Por eso no es tanto lo que tú puedas hacer en lo personal, sino cómo vas a construir eslabones, haciendo de eslabones, eslabones, eslabones, eslabones, más sí. eslabones, uh -huh. pero eslabones en acción. En acción, eslabones en acción. Eslabones en acción, en acción. Que todo el mundo esté aprendiendo lo que tú estás comparte, compartiendo. Comparte estos, estos videos y, y bueno, el Señor te se bendiga. Entonces, vamos a la oración. ¿Cuál es tu necesidad, mi amada? ¿Cuál es tu necesidad, mi amado? ¿Qué es lo que quieres que Dios haga contigo? ¿O que haga, haga en tu vida? Pues por la fe vamos a orar. Amén, amén, amén, amén. Y voy a de la mano aquí con mi esposa. Gloria al Señor. Y tú nada más, por lo menos, pon tu manita y en tu pecho. Amén. Y permite que Dios amén, bendiga. Señor. Tu vida. ¿Lo quieres permitir? ¿Le quieres permitir a Dios bendecir tu vida? Nada amén. más porque se ha puesto tu manita ahí en tu pecho. ¿Y amén. sabes por qué? Porque dice que nuestro cuerpo o es sea, el templo del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén, El cual tenemos de Él y que Él es nuestro. Amén. Entonces, Padre Santo, Aleluya. Cualquier amén. persona amén. que en este amén. momento ya puso su manita ahí en, el, en su pecho, amén. Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Oh, Padre Santo ven, y eterno y maravilloso. misericordia es grande, Padre. Gracias, Quien Señor. lo crea. Usted habla. Quien lo crea, Señor? Que reciba la bendición tuya en este momento. No importa que sea su necesidad. Y la persona que no tiene brazos, no tiene manos porque los existen, los hay. Pero que mentalmente, Señor, tenga su manita ahí en su pecho. Alabado sea nombre. Tome control de esta vida. Y supla toda necesidad. Si es de salud, de la salud. Señor. Si es problema de COVID, quítelo, señor. Destruya ese COVID. Si son las finanzas, provea las cualquier otro tipo de enfermedad, cualquier otro dolor. Lees, señor, señor, usted ponga su mano de poder sobre este cuerpo. Sí, usted sí, lideró sí, a muchos cuando estaba aquí en la tierra. Nos dio esa muestra, varios, señor. señor. y nosotros la creemos. Dios visa a los sanidad, ciegos. Levantaste a los muertos. Sí, señor. Y Padre Santo. Cristo maravilloso es hombre, Señor. Todo solo por creer. Sí, le le todo nada más por Padre, creer no. y a ti te digo mi amada es grande, a ti te Padre, digo Dios, mi amado señor. solamente gracias, creer gracias, Padre. solamente creer cualquiera que sea tu necesidad en ese instante en ese es momento que este video, señor. permite Pero que Dios bendiga bendición. tu vida sí, permite a Dios que bendiga tu vida Aleluya, bendiga. para él nada es imposible Nada más cree. Nada más cree. Créelo, créelo con todo su corazón. Cree que Dios gracias, tiene todo Padre, el poder gracias, para cambiar sí, toda situación señor. que pudiera ser que las Sí, Señor, nada imposible para usted, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Recibe la bendición. Sí, señor. Recibe la bendición. Ahora vamos a orar por los matrimonios y por la familia. Padre Santo, que cualquier matrimonio que esté ahí ahorita escuchando en este momento se pueden tomar de la mano de... y si no Porque está el compañero la año compañera año, o ya no te tiene señor, hijos, señor, pero tiene hijos y quiere decir a los hijos entonces pon tu mano en el pecho persona, ese es el punto de apoyo sí, señor. y de contacto tu, tu mano en tu pecho y empieza a bendecir a tus hijos. Empieza a bendecir a tu, a tu compañero o a tu compañera. Y cuando digo compañero o oh compañera es tu esposo tu esposa. Y Padre Aleluya. Y quien no han arreglado tu vida matrimonial. Que la red del Señor. Y Padre. Que ninguno de los descendientes quede sin la bendición. En el, todo un en el nombre de los a su amén. Amén. Que En el nombre poderoso de Dios. Gracias, Padre amén. Amén. Santo. Amén. Amén. Amén. amén te digo, tú que estás viendo ahorita en este momento, recibe la bendición. Recibe la bendición. Recibe la bendición, Recibe la bendición. Ro. Recibe, bendición. recibe la, bendición. la bendición. Tú que estás ahí bendiga, en este momento. Y deja que la bendición del Altísimo llene y más totalmente toda tu vida y todos los suyos. Y sí, amén, así sea. El Señor bendiga toda tu familia, todos los suyos, para la gloria del Padre en Cristo Jesús. Bueno, pues estamos ya Gracias. finalizando y solamente falta decirle que Usted no, nos puede escribir, no, puede no, mandar un sí, texto. Un, un texto, claro que sí, ahí está el WhatsApp 469-238-947. O bien a través de Messenger, ahí, ahí está el, el correo, es ahora y .com, Y claro que te vamos a apoyar con, con la oración y si quieres ya hablar más en personal pues bueno, si sí puedes hablar, en caso sea, quieras hablar con vos. Así de que te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eh, únicamente te pedimos, te seguimos eh, diciendo que compartas, que compartas estos videos, que te conectes pues, a, a, a, a este eh, programa y te damos las gracias. Te damos las gracias y que seas bendecido de parte de nuestro Dios. Así es. Y bueno, pues... Uh, eh, les decimos, pues suscríbete, sí, sí. compártelo, regalan uh -huh. un me gusta y somos sus amigos. Elida Madrigal y Rafael Cavazos. Así es. Y de esta manera, pues estamos terminando ya este Bendito video. Para ti, todos los tuyos. Claro que sí. Eh, Dios te bendiga, Ruth. Pues que el Señor os bendiga hoy y siempre y compartan y gracias por compartir este material bendiciones de la víctimas. Amén, así sea